para el estilo y nombre porque les queda divinas bueno bonitas chéveres así hola mi nombre es Elizabeth y si no me conoces este es mi canal Beauty. el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante para los hombres estos son los las cuatro secciones básicas. Bueno, así no se llama, video Se llama Básicos para el Styling de un hombre. O sea, para el estilo de un hombre. Lo que no les debe faltar en su armario. ¿okay? Lo que deben de Entonces, tener esencial. Súper, súper esencial. Es una camisa blanca. Que sea blanca, blanca. Como estos fondos de mi pared. Una camisa negra. Y sin estampados. Lo segundo que deben tener es. Unos jeans o un pantalón de mezclilla. Mezclilla, como ustedes lo conozcan, de color negro, azul oscuro y un café clarito, como un tipo beige. Bueno, por aquí les voy a dejar una imagen. Lo otro son las chaquetas, que son súper importantes para que lo puedan combinar con todo. Una chaqueta de jean o de mezclilla. Oh. Chaqueta bomber. jacket chaque, bomber chaquet. Y una chaqueta de cuero, un cuero bonito, por favor, que sea más que todo del estilo, así como roquerito, como bonito, así. Estas son 100% certificadas para el estilo y nombre porque les queda divinas. Bueno, bonitas, chéveres, así. Lo otro son los buzos, pueden ser camiuzos o buzos normales, obviamente, negros grises y azul oscuro ustedes preguntarán ¿por qué eso así? ¿por qué eso así? los colores oscuros le dan más posibilidades de combinar la ropa, ¿sí? o sea, usted no tiene que estar ahí combinando el amarillo con el café no, no sino puede combinar, hacer muchos estilos blanco con negro y azul oscuro Esas son las leyes de la moda y tiene de zapatos, este sí es un poquito extensito pero pues bueno, no tanto, no tanto los zapatos tienen que ser, ustedes tienen que tener al menos unos seis pares de zapatos. Y entre estos deben estar los Tenis All Star, Stan Smith, Converse, Bands Clásicos, negros o blancos, pero preferiblemente negros. Roche, Nike Rose. Nike rose unos GC 350, o unos GC blancos y también pueden utilizar zapatos de tabla como los que aparecerán por aquí para que ustedes se sientan así más hermosos <risa> más cómodos y libres ah y también muy importante tienen que utilizar o bueno tener ustedes unos zapatos de cuerito unos zapatos de material y esto para cuando ustedes tengan que salir en traje o así pues ya tengan ahí sus zapatos formales y esto les va a quedar, vean, o sea, divinos. Este o video, este... eso fue todo, o sea, increíble pero cierto. Es que son los básicos y los básicos pues son los básicos no hay pierde aquí en esta oportunidad de utilizar básicos me entienden entonces bueno hasta aquí llegó el video de hoy este video fue súper cortico pero súper útil para todos ustedes espero que les haya encantado recuerden suscribirse aquí en la bolita recuerden suscribirse aquí en la bolita dejarme en sus comentarios su like y si quieren, también lo pueden compartir a sus otros amigos que tienen un estilo chafa, un estilo feo. Entonces, bueno, bueno, hasta aquí dejamos. Los amo mucho y les mando muchos, muchos besos.